Básicamente me que haber un jarrón y tenemos que... y nos va a aparecer un tipo que ahora está invisible, pero no. Básicamente, nos va a dar un meallón, una parte del meallón aquí. Ok, me da seguido secreto del árbol y el ático derecho. Ok, y ahora vamos a ir al mapa y le damos a dónde está, ok perdón que antes estaba con el odio eh, básicamente pueden venir por ejemplo acá en ruinas de las quea, y hacer todo así y venir por abajo porque es por la parte del pantano abajo de la montaña no arriba ok arriba no va a estar ok entonces va a haber un jarrón acá tienen que entrar y ya estamos y vamos a ir por el segundo ahora ok gente justo después de matar al capitán Anil vamos a ir a buscar la otra parte del medallón eh, del árbol ligerático el comandante Niel está acá, en la zona del pico de los gigantes. CD. Puerta principal del castillo de sol. Entramos al castillo de sol. Subimos por todas las partes que hay que subir. Y sentamos al comandante Niel. Y vamos a subir acá. Subimos este ascensor. Vamos hasta llegar al final. Y por acá, por acá, por acá. Aquí al lado de esta persona que está sentada. La otra parte del medallón secreto y hablamos. Gente, para activarlo, tenemos que venir aquí al gran elevador de Rold. Ok, okay Una vez que estamos aquí en el elevador, venimos hacia esta zona. Acá en el elevador y vamos a dar acá. Pero en vez de alzar el medallón, le vamos a dar en alzar el medallón secreto. Alternamos la acción con la flechita y alzamos el medallón secreto. Y una vez que termine la cinemática, ya vamos a estar acá, en la zona secreta. Vamos a estar un poco por donde se avanza, pero básicamente es sobre estas escaleras. Hay un... No es un tramo muy corto, digamos, hay que hacer algunas cosas. Pero vamos a llegar acá al camino oculto del árbol eléctrico. Me fijé, Marica por acá. las dudas. Vamos a abrir esta puerta. Abrimos sin ningún tipo de problema una vez que lo abrimos creo que se le ojo el temblando, no se sobre... Vamos esto podemos saltarlo simplemente me acaba de caer un bicho de arriba que lo ven ahí a ver si me deja pasar si me deja suerte corremos obviamente si lo prefieren también pueden enfrentarse a ellos en este caso vengo acá a la gracia y listo, derecha. Y por acá ya vamos a estar en el lugar secreto.